¡Aquí ver, a lo bueno, está ver, bien! ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A Habla, wey? ¿Tú te ¿Qué güey? ¿Qué está grandote? el güey, ahí te gusta. hombre, Mira, ahí te gusta. no Bueno, Ese no lo deja pegar así porque ve va ah, a Mira, a tu lado, mira Me corta, esta mamada, güey. Tengo que no ¿Cómo no va a cortar, güey Ábrelo más A ver. en el palo Déjale le cortar la lengua. Suéltalo. Suéltalo, hágalo gritar. Ahí está. Sí, sí, Métele el palo sí, en los chicos, sí. cae, merga, no lo Métele el palo lo Métele Méteselo Méteselo Méteselo lo Méteselo Méteselo Méteselo Méteselo lo lo te equivocaste de lado, hijo de tu puta perra y arrancada de una oh, madre. tela me lo acá para que yo me la pared y para mí por tu puta madre con un trapo preocupando arriba Dani, parate arriba en el pecho, güey no, Ya vea que se va se ya sí. cuéntale los suéltale los se va a ir, de las mano, para que Ya ni puedo, ni Ya se ¿Qué